Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente saludarles a través de este medio de comunicación digital. Aquí estamos en su programa escenario Rostros que Dejan Rastros y siempre es un gusto poder presentarles diferentes historias, diferentes personalidades que se dan cita a este lugar para compartir sus experiencias, su vida, que de alguna forma nos llevan a motivarnos, a incentivarnos en nuestros diferentes aspectos de la vida. Así que, bienvenidas y bienvenidos en esta ocasión, vamos a presentarles a un distinguido amigo acá en Catamayo, en nuestro hermoso cantón de Catamayo, es conocido por su trabajo, por su emprendimiento, es un eh, joven padre de familia, Jinson Cisalima, eh, bienvenido a nuestro programa, nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Eh, ¿Cómo está Muy buenas tardes también a todos los televidentes que nos están observando, a ustedes también como parte de medios de Comunicaciones. Yo les agradezco también por estar ahí y tomarme en cuenta, y ya que este, este trabajo lo hago en beneficio de mi hogar y en beneficio de salir adelante y, y no quedarme como muchas jóvenes lo han hecho en, en cuenta de que no hay trabajo. Bueno, justamente aquí vemos a nuestra eh, parte de, de las espaldas, este es tu, tu negocio prácticamente, tu negocio ambulante. Cuéntanos de qué se trata, qué es lo que vienes haciendo tú. Ok, verá, este, yo en este negocio primeramente es parte de mi vida. ¿Por qué? Porque yo con esto, como, traba, eh, visto a mis hijos, eh, paso bien con mi familia y no me ha faltado con la gracia, a Dios, con la gracia de Dios nada. Lo que sí le puedo decir es que en mi trabajo, vendo yo lo que son granizados con las ricas mieles que yo hago, la leche condensada, también elaboro yo el heladito, lo que es este, el helado de paila como lo conocemos normalmente, el helado artesanal que se da aquí en el Cantón Catamayo, en nuestro hermoso valle de Catamayo, aquí lo tenemos nosotros y yo soy una de las personas que más el, este, me doy la vuelta acá porque a mí la gente me conoce y soy muy querido de ellos porque sinceramente uno se lo hace primeramente con mucho amor al trabajo, con mucha dedicación, con mucha delicadeza y con mucho aseo. Todo hay que hacerlo con amor. Entonces yo este trabajo lo tengo sobre todas las cosas para salir adelante y que nunca les falte a mis hijos, ni a mi esposa, y a mi hogar, nada. Bueno, ¿y cuando, en qué momento surgió esta idea de, de hacer helados y salir a vender, a recorrer? Eh, verá, este negocio nació de, sinceramente viene de tradiciones con mi familia, ¿no? Eh, yo tengo lo que es, por parte de mis papás, estamos hablando hace años, muchos años, ellos este, empezaron con, con, a vender heladitos, ¿no? Y por el base de un, de un tío, que él fue heladero, él también laboraba así, en esa antes teníamos otros tipos de carretitas, ¿no? Eran diferentes, pero él también hacía los heladitos de paila, como se los llama normalmente. Eh, él le enseñó a mi, a mi papá, que en paz descanse, ya finadito. Eh, él, él emprendió ese trabajo, trabajaron años con mi mamá, también buen recomendados, bien ricos, todo. Y de ahí yo dije, no, este, también contándole, no, yo fui, este, soy maestro de mecánica industrial, también he trabajado en construcción, en todo, no pero eh, por la situación que ha sido muy dura, muy drástica, no ha habido trabajos, días hay, días no hay, y el estómago no espera, a veces uno se sufre, a lo más cuando uno ya se tiene hijos, es duro ver como ellos piden, y uno a veces no se tiene, entonces dije no, muy bien, yo teniendo el don que mis padres por, por naturaleza nos dieron desde chiquitos, nosotros hemos emprendido, hemos desenvuelto en el negocio, dije no, mis papás, ellos fueron heladeros, ellos fueron pescaderos, voy a, a, a salir con un producto de estos. Y aquí me tienen, pues yo he luchado, yo también vengo ya, son ocho años que trabajo en esto, ya voy para los nueve y como la gente me conoce aquí, son, yo los llamo aquí, mis heladitos son antigripales en el sentido de que, no sinceramente en una base comercial de que yo les digo chupan pero no se enferman <ríe> en el sentido de que ellos vayan atrayendo eh, como se dice el marketing a es nuestra... una forma de atraer a la gente claro. también tengo lo que es, después de un par de años se me nació, digo no voy a poner un parlantito para dar a, este vida a la, a, la, a la ciudadanía para dar alegría yo tengo un parlantito lo cual es se lo pongo musiquita, promociono mi producto a veces también hago de promoción también así eh, lo que es en locales, a veces les doy lo que son publicidades así en corto y, y, yo, y ellos ya me apoyan con heladito, raspadito, entonces cualquier apoyo y ellos mi ayuda, es una, es una base dura para mí también. Bueno, eso nos da a notar de que eres un joven muy emprendedor, es decir, no te, quedas, eh, no te quedas paralizado, siempre estás buscando una salida, una forma de salir adelante, no faltan las, las, las cosas que uno puede hacer, ¿no? Claro, simplemente está en crear, proyectarse y, y proponerse y, y lograrlo. Va a ser un poco duro, un poco difícil al principio, pero todo, todo sacrificio tiene su recompensa, como lo dijo el dicho. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo empieza tu día? ¿A qué hora te levantas y cómo es estas preparaciones que debes hacer ¿no? para los helados? Ok, verá, eh, yo lo que es con la bendición de Dios primeramente todas las mañanas a las 5 de la mañana estoy de pie, 5 y media lo que empiezo lo que es a descargar lo que es el triciclito y lo que llevo en las tardes, eh, me empiezo lo que llamo a lo que me voy a ver el hielo y traigo, me demoro un, una media hora entre eso de ahí empiezo a batir cinco, seis y media, empiezo a batir lo que es el helado, hasta las siete y media, ocho, ya los tengo listos a los heladitos, porque esos son los que más cogen la mano. Lo que es la preparación de las mieles, ¿eh? mientras yo hago el helado, y ellos ya están haciéndose, entonces ya poco a poco voy preparando. Eh, lo que es este... El, el, ¿Quién te ayuda? Eh, bueno, yo en este negocio yo solito laboro esto. Eh, si es un poquito duro al principio, duele un poco el brazo, eh, todo tiene sus molestias un poquito... El hielo también nos afecta. A veces tuve una temporada que también me empezaron a doler los huesos, ¿verdad? Y tuve que tomar colágeno, como ustedes saben, es muy importante para, para lo que es hidratación también y, y, y calcificación de los huesos para que nos ayuden a fortalecerlos. Entonces yo tomé colágeno para que me ayude y me quitó el dolor, ¿verdad? Ahorita es con la vención de Dios ya no se me da ese dolor de lo que es en los huesos, pero también cuidándome por el hielo que nos afecta bastante a nosotros en ese trabajo. Todo es un poco sufrido también. Bueno, así es, nada es fácil. Sin embargo, cuéntanos cómo es esta preparación que haces y cuál es la cantidad que tú elaboras a diario, cuántos helados te salen de, de toda esta preparación. Ok, verá, eh, muy bien. Eh, yo la preparación lo que yo la hago así, sinceramente, contándole, es con leche, eh, pura leche, yo le lo pongo pura leche, porque normalmente muchos compañeros eh, le hacen con agua también. Yo le pongo más leche, es para poder calificar mi producto para darle más más firmeza, más calidad y la gente, y la clientela sabe lo que yo vendo entonces con más lechecita sale más rico, más refinado y el sabor, se le pone la frutita eh, se le, y se le pone azucarita y se le va batiendo se, mientras se le va batiendo, se le va cargando de hielo, se le pone sal, la sal ayuda a que haga un, un procesamiento de congelamiento, entonces ese se le va batiendo, se le va vendiendo. Mientras se va descongelando, se va poniendo más hielito hasta que él se tenga un punto donde está duro ya. Entonces ahí ya empieza uno vuelta a lo que es a vender. Se sale con la carretita y se empieza a elaborar. ¿Cuántos helados vendes en el día, aproximadamente? Lo que es, este, sinceramente yo vendo lo que es unos 80 a 100, 100 conitos diarios. Yo con la bendición de Dios tengo mis clientecitos ahora y me apoyan para salir adelante. Entonces eso me ha ayudado bastante, eh, lo que es en, los, en la venta de los heladitos. ¿No te sientes, nunca te has sentido como que, eh, bajoneado, como se dice, quizá por mucha gente que piensa que este tipo de trabajo es que... Al, aparentemente son sencillos son humildes sin embargo pues son son una fuente de vida una fuente de vida y que, que para ti ha sido muy importante sobre todo para sacar adelante tu familia pero no, no te ha hecho de menos este tipo a lo mejor de comentarios que has escuchado en la gente eh, Verás, sí en la vida en la vida en el transcurso de mi diario vivir ha habido de todo ha habido gente que a veces se ríe a veces gente que sé sí, todo de todo pero con la bendición de Dios yo soy una persona muy positiva que nunca me he gustado vivir de lo que digan los demás, antes yo me llevo en mí, digo, si lo hago es porque me gusta, es porque yo amo mi trabajo, y eso me califica a mí, más no lo que digan los demás, y, y ellos, más bien, si quieren, hay gente que los que hablan mismo me compran, entonces eso es algo, algo que no, sé, no, no sería de afectarme, porque yo soy siempre una persona con el autoestima bien alto, o que me pase, o que me pase, a veces hay altos y bajos, días buenos, días malos, pero siempre yo soy alegre, ¿verdad? Wilson, eh, tu papá es eh, un ejemplo de vida, a pesar que no, no está ya con ustedes, sin embargo, tú ¿cómo lo recuerdas a él? ¿Qué ejemplo te dejó de vida? Verá, como le, como le vuelvo y le cuento, pues este, mi finado papá, que en paz descanse, él fue una base muy importante porque nos enseñó a trabajar, nos enseñó a manejar, nos enseñó a desenvolvernos en el diario vivir también, por lo que nos enseñó el negocio. Y el mundo del negocio es algo muy importante porque muchas personas... Eh, que trabajan a veces al diario también, lo que es la construcción, a veces en mecánica, en muchos trabajos, a veces la situación se pone un poco dura, a veces no hay, si sí hay, entonces yo digo, no, mi papá me enseñaron, digo, voy a salir, y eso es una parte muy fundamental que yo a mi papá lo recuerdo mucho, porque a pesar de todo, aunque no vivió con nosotros, pero nos enseñó una base que es importante en todos nuestros padres, es enseñarnos a trabajar a los hijos, y por ende nosotros, este, Salimos adelante con el negocio, lo que es del pescado, yo tengo de la venta de helados, tengo también lo que es venda de, de cevichochos, también vendo en tiempo, en lo que es temporada de invernal, o sea, fura lluvia, yo vendo cevichochos, también vendo espumillas y no me quedo, no me quedo tratando de salir adelante, tanto por las deudas y tanto por mi hogar, para no quedarme. Hablamos de tu pequeño hogar, eh, tu esposa también es un pilar fundamental, ella te ayuda mucho en esto. Eh, claro, era ahorita mismo este, tenemos un negocito que nos montamos así mismo... Con, la, con las ganas de salir adelante, eh, ella está en la parte en la ciudad de Cariamanga, eh, eh, montamos un, un negocito allá, lo que es de pescado fresco, de distribuidora de mariscos frescos y pescado salado, frutas, lo que son papas, cebollas, tomates, legumbres todo eso tenemos allá en un localcito ubicado en la, de, una vez le digo, en la calle Eloy Alfaro, 18 de noviembre frente a la escuela María Auxiliadora ahí estamos ubicados nosotros para que la gente de Cariamanga que también nos pueda visualizar en, aquí mediante esta, este esta medio de comunicación nos puedan apoyar, porque sinceramente nosotros lo que hacemos no es una parte en llenarnos los bolsillos, sino que en servir a nuestra comunidad, en que ellos también se sientan servidos, tanto ellos como nosotros. ¿Y cómo es tu, tu trabajo en lo que tiene que ver la, la venta del marisco? Porque tú también haces esto, no sé, creo que los fines de semana. ¿Por qué sectores vas, qué lugares has recorrido y cómo te recibe la gente? Eh, bueno, muy bien, ¿verdad? Eh, esto, yo lo que es el pescado, antes le cuento, no, en, en el tiempo de muchos años atrás, antes que genere la pandemia, teníamos eh, un puestito ahí en una feria libre aquí del Cantón Catamayo, y lo aún no tenemos, pero este, vista la situación como está dura, ya nos abrimos un poquito hasta que se normalice un poco y también no haya mucha conglomeración de gente para evitar mismo el contagio. Entonces yo le cuento, de ahí este, nació nosotros con, con ese negocio. Nosotros hemos venido vendiendo, después eh, se, se me nació, yo tengo un vehículo, lo cual transportaba mi carrito de los helados y dije no, muy bien, lo tengo a mi carrito, voy a emprender el recorrido del pescado porque mi finado papín mi papá también lo hacía y por donde él iba y yo lo yo conozco todas esas rutas, no lo que son por la parte de Taquil, Gonzaval, este, lo que es eh, Chantaco, Chuquiribamba lo que es para acá Gualel, lo que es para acá este, los pinos, todo hasta llegar a la parte del cisne, este, donde nuestra Madre Santísima ahí la tenemos y gracias incluso a la voluntad de ella este, estoy adelante yo con ellos. La gente me recibe súper bien, muy agradecida porque a pesar de que yo también beneficio, ellos yo los beneficio también dándoles el producto fresco y económico. Bueno, hay una forma de, de que tú llamas a la gente, tanto en la venta del marisco como en la venta de tus helados. Eh, ¿Puedes eh, revelarnos cuál es esa, esa manera de, que, que tú tienes especial para llamar a la gente que compren los heladitos, los mariscos? Claro, verá, eh, yo como ustedes, este, muchas personas me conocen, ustedes a mí ya me han visto, yo tengo aquí mi, mi, mi negocio de lo que es de los helados, el parlantito. En lo que es el negocio del, del pescadito tengo una bocina de, de, de, de, de, de para vocilizar el, lo que es el aviso del pescado y en Cariamanga también tengo otro parlantito que también tengo una cuña hecha por mí porque a pesar de todo yo también tengo la facilidad de poder expresarme ante la gente. ¿Y ¿Cómo dirías en, eh, si estuviéramos en vivo este, llamando a la gente? Claro, era, yo lo que es en, el, en los helados yo le digo lo que son... Eh, mis estimados amigos, acá tenemos los antigripaldes, el buen y rico heladito aquí del, del, del Cantón Catamayo. Aquí yo les llamo así a mi gente, les digo, tengo los ricos raspaditos de lo que son de la mora del arco iris. ¿En qué se basa? En los colores que uno se les fundamenta en la el, en el, en el, en elegancia del raspado. Y lo que es en el, en, el, en el pescado, este yo vuelta lo empiezo a avisar, lo que es, le aviso, ¿no? Este, tenemos por acá, venga, patrona, patrona, venga, tenemos pescado fresquito, tenemos de buena calidad, de buena procedencia. Contamos con rayado, cachema, hojita, bagre, hoja, tenemos lo que es la leonora, el chinito, el camotillo, albacora, tenemos lo que es corvina, mixturas, potas, de todo les, les comunico y les aviso. Y también como llevo también para el recorrido el tomate, la cebolla, la yuca, les digo, este, tengo lo que es este, mandarina, naranja, de todo les digo, venga y aproveche y disfrute lo bueno. Y les das la yapa también, me imagino Claro, la yapita. Siempre es algo que al cliente le gusta, al cliente le motiva y dicen, no, el señor se porta súper chévere. Y ahí es donde uno se atrapa el cliente, como se dice. Uno haciendo esos gestos de generosidad. A veces tenemos, créame, a veces tenemos, yo llevo maduritos, a veces tengo unos cinco más que me da el señor de yapa. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no llenarme yo solo de plata? No, digo, a veces hay niños, hay señoras que me compran este, dos libritas de pescadito, pero con justito, ajustándome, a veces con centavitos digo, no, y las guaguitas salen, ella se los ve, oiga, que yo me lleno de ternura, porque ahora yo salgo solo, pues el recorrido, cojo un madurito, a veces una manzanita, toma, toma. Yo sé que se me va un poco de mi ganancia, pero estoy haciendo una obra de caridad, una obra de bien, que Dios me va a recompensar para más después. Ah, pues qué bien, qué hermosa frase, no qué hermosa palabra y pensamiento tuyo, de filosofía, de, de dar, porque... Sabemos que viene una recompensa y sabiendo de que tus hijos no están contigo, añoras mucho a tus hijos, te hacen falta. Sí, sí sinceramente, como le cuento, ¿no? estamos recién, vamos ya para mes y medio acá con el negocio, mi mujer está lejos, yo estoy acá. Sí me hace un poco duro porque usted sabe la costumbre, el verme ellos yo llegar, abrazarme, gritarme papi y todo eso. Entonces, sí es algo, algo radical, pero a pesar de todo yo me mantengo en pie eh, firme, alegre, porque a pesar de todo, no porque generando ingresos, sino que porque me, sé que mis hijos están con una buena mujer, que es mi señora esposa. ¿Cuál es tu sueño, Jinson? ¿Qué quieres alcanzar? Mi sueño principalmente es salir, salir adelante, no quedarme. Mis papás, ellos lucharon mucho para salir y, y a veces las situaciones de la vida fue tan drástica, a veces nos quedamos en casa. Eh, no teníamos donde vivir, eh, a veces eh, tú sabes que arriendo es arriendo, a veces tiene boca todo y, y es duro. Entonces yo me digo, mi meta es trabajar duro, conseguirme un lotecito, eh, hacer mi casita eh, y, y darle, dejarles por lo menos un techito a mis hijos donde ellos puedan escampar y a pesar de eso seguir adelante para darles un buen estudio para que ellos lo aprovechen y si lo aprovechen en bien y si no, que por lo menos tengan donde escampar el agüita. ¿Alguna anécdota te ha sucedido de pronto en tu, en tu viaje, en tu trabajo? ¿De repente se te bajó la llanta de, de triciclo? ¿Alguna cosa que te haya sucedido? Claro, fue algo, una anécdota dura que me pasó, lo que es, en el recorrido del pescado, en el tiempo le estoy hablando de la cuaresma, de la cuarentena, perdón. Eh, justo en plena cuarentena fue dura la situación, porque yo me iba para arriba a recorrer donde les dije, los, vuelvo y les repito, los pueblitos, y lo que es de la ruta del cisne para Gualel, en el tiempo de invierno, en tiempo de lluvia, hay bastantes deslaves. Se bajan las tierras, hay que se rompen los caminos, árboles de los pinos grandotes que se caen. Créame que es algo duro, es algo duro porque a mí me pasó esto, verá. Yo me fui al recorrido yendo se había bajado la mesada de, un, de una parte de la carretera, para allá, de la carretera Cisne a Gualel. Se ha bajado la mesada y estábamos ahí atrancados. Yo que estoy allá, me doy cuenta que la llanta estaba por bajarse. Bueno, me estaba volviendo yo para regresarme a Gata yo digo. En lo que yo estoy regresando, me veo que ya está más baja, digo, no, voy a cambiarla de una vez. Me bajé, bajé la gata, eh, aunque estuvo pesado el carro, yo hice con mucho cuidado porque es algo duro, es algo difícil. Eh, tampoco imposible, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. A mis amigos les comunico también que, que son choferes, que siempre hay que hacerlo con cuidado las cosas. Yo cogí, alcé la gata, le cambié la llanta, muy bien. Para mi mala suerte, como se puede decir... Ah, la llanta la puse muy bien chévere eh, tra tra trabajé todo el día en la tarde lo que es a la, entre las seis de la tarde este me regresándome hacia, vuelta empezó a llover durísimo cuando acuerdo ¡paj! otra vez se ha bajado otra mesada oiga ya la vuelta cuando acuerdo ya medio me hice un lado pasé pasé pero llegando más allá en unas, a unas tres cuadras para llegar al cisne se había bajado un pino grandote, oiga, se había caído un árbol. Justo al lado de una casa, entonces yo, el señor de la casa, justo sale y me dice, amigo, ¿qué le pasó? Yo le digo, este, nada, aquí me quedo atrancado. Ya dice, yo le presto la hacha, y la gente es bien generosa por la parte de arriba. Tome una sierra. Oiga, yo con tal de llegar a mi destino, usted sabe que uno cuando es de tierra extraña, sufre bastante. Y más que la parte de arriba es un frío de, de, de lo que no se aguanta. Créame, yo cogí, ¡ah! le di con la hacha, le di con la sierra. La, di, me di paso yo mismo llego más allá y a una cuadra, más o menos a una cuadra de salir, hay una, siempre hay una mesada donde ponen un, un, una cintita que dice peligro, que siempre se va oiga, para mi mala suerte, se ha bajado todita la peña de encima, ya ya me ya mi mujer me dice mi hijo y ahora nos quedamos en, en, en el Ari, se llama, hay un barricito más antes de llegar al Gualel, le digo no mi hija, le digo yo me voy a Gualel porque de aquí me quedo por aquí, no sabemos, mis hijos están cinco meses y nada. Yo me arriesgué y me fui. fui a dar a Gualel otra vez, una hora más de viaje porque es una hora de viaje del cisne a Gualel. Entonces se me hizo duro porque ya todo el día trabajando, es cansado. Entonces, bueno, llegué al cis llegué a Gualel, perdón. Y en lo que estuve en Gualel, este, un amigo me dice, pero yo, yo me estacioné a la casa al lado de un señor, de un cliente, no un amigo que es... Y en eso empezaron a ladrar los perros, yo pues, se me hizo feo, uno extraño, pues ahí. Y el señor sale, bravo, dice, ¿quién anda ahí? ¿qué pasa? Yo le digo, pues le digo, vecino, ¿qué tal? ¿qué pasó? Le dice, ¿qué pasó? Digo, nada, se ha ido la mesa, no tengo dónde quedar, dejo un ladito acá, afuera, le digo. Pero vecino, ¿cómo se va a quedar? Dice, venga, pase para acá adentro, me dijo. Oiga, un ángel de Dios, ¿por qué? Porque a pesar de todo, por lo menos mis hijos tuvieron dónde acostarse, claro. mi mujer también, porque el dormir en un carro, es algo bien incómodo, pero así se sufre, verá. Y después... Bueno, continuando, amaneció a 6 de la mañana, churra, bien duro, bien trágico. Cuando acuerdo, lo veo la llanta de la emergencia hecho pedazos bajísima. Y ya no tenía llanta, ya no tenía llanta para volverme. O sea, digo, muy bien, digo, ¿y ahora qué hago? Cogí, le bajé la gata, otra vez le puse la, la, la, la, la llanta, que, la, la original que viene, eh, con la, como es este cámara, oiga, estaba medio hinchada. Cogí, me fui para arriba, lo que es el centro de Hualel, lo que es, podemos decir, unos 5 minutos, 5 o 10 minutos en, en subir. Y compré aire ahí, sí si me vendieron el aire un poquito carito, pero igual, pude, por lo menos hubo quien me abastezca. Eh, lo hinché, lo hinché a full, le puse bastante. Oiga, y empecé la ruta lo que es por el, por el, por chuquibamba porque por acá ya no había paso. Uh, me fui por chuquibamba oiga, me fui 6, estuve 6, 7. O siete y media, ocho, ya estuve en Catamayo ya, pero con la bendición de Dios avancé a llegar, oiga, fue algo duro, sinceramente, porque incluso eh, nos dormimos sin merienda y... Claro, eh. un mal momento, pero con un final feliz. Sí, sí. Jason, eh, se nos ha terminado el tiempo, queremos agradecerte, quizá quieras dejar un mensaje eh, de emprendimiento, de fortaleza, de superación, más que todo, a, a la gente que justamente está buscando eso, ¿no?, salir adelante, especialmente a los jóvenes. Bueno, ok, yo les agradezco sinceramente por estar eh, aquí... Tomarme en cuenta y paso mi mensaje a, a, a nuestros amigos, a los jóvenes, a personas incluso a veces adultas que se ven vencidos, no lo hagan, busquen la manera. El negocio siempre se va a sufrir al principio, pero un negocio es un negocio y siempre va bien. Así no se gane mucho, pero por lo menos cae para la papita, cae para subsistir. Créanme, luchen por, por sus sueños cumplan sus metas, nada es difícil en la vida, si sí, un poco imposible habrán barreras, pero siempre se sale adelante. Muchísimas gracias, queremos eh, agradecer a Jimson Cisalima por habernos eh, regalado su tiempo y compartido parte de su vida, de su experiencia como emprendedor acá en nuestra ciudad de Catamayo. Y a ustedes amigos, gracias por habernos eh, seguido también en este programa, queremos invitarles para nuestro próximo encuentro, el próximo fin de semana, el próximo sábado, en este mismo canal. Mientras tanto, que la pasen muy bien, cuídense mucho, protéjense siempre y que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte. Esto fue Escenario Rostros que Dejen Rastros. Hasta pronto.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 Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look.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 Muebles Edu Tapicería Comuníquese al 21 A las órdenes en Catamayo Olmedo entre 1 de mayo y 10 de agosto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 Eugenio Espejo, y nuestras sucursales en Chaguarpan, y Intercom, el internet más rápido de toda la provincia